amigos y bienvenidos a un nuevo video Bueno, vamos a hacer el review y el unboxing de estos calzoncillos Marca New Boat Estos calzoncillos son bastante buenos Yo tengo unos hace 3 años Y no se han roto El caucho también ha durado Se ha mantenido su forma eh, veamos de qué están hechos y aquí dice que están hechos en un 95% algodón y un 5% elastano es decir que la mayoría es algodón la mayor parte del calzoncillo es algodón lo cual hace que sea muy suave bueno vamos a abrirlos vienen dos por caja Recuerden que si quieren comprar estos calzoncillos van a encontrar un link debajo de la descripción donde lo pueden pedir a domicilio, a su casa. Bueno, veamos. Tenemos acá. Es un calzoncillo muy bonito. Acá no, no, tiene, no tiene una marquilla acá que se te mete entre el trasero. Y son bastante elásticos. La tela es muy, muy suave. Muy suave al tacto. Se consiguen en colores blanco, negro, gris. Como podemos ver, el empaque es amigable con el ambiente. Es decir, que se puede reciclar o es fácilmente biodegradable. Es un empaque como de cartón, sin ningún tipo de plástico por encima. Excepto este, es plástico transparente. No, vamos el otro estos son azul oscuro como vemos el caucho es bastante grueso es suficientemente grueso no es un caucho delgadito que, que dure un mes, dos meses y si se daña a pesar de estar hecho sin un material tan cómodo y tan duradero son bastante baratos estos caloncillos son muy muy baratos el precio lo pueden revisar en la descripción, pero son más o menos 2 dólares por cada par. Bueno, ahora me los voy a probar. Al probarlos eh, se sienten bastante cómodos. Puedo moverme muy bien, mover las piernas para un lado o para el otro. Y no aprietan demasiado. Eso sí, tienen que escoger su talla o si no, ahí sí les van a apretar. Y si escogen una talla muy grande se les van a caer. Pero yo escogí los míos que son talla L y me quedan bastante bien. Bueno amigos esto ha sido todo por hoy, nos vemos en un próximo video. Si te gustó este video no olvides darle like y suscribirte a mi canal para recibir nuevos y mejores videos. Yo soy Rafagic2013 y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.